Bien. Rafe realmente va en serio, ¿no? Están todos reunidos cerca de la catedral, lo cual es bueno. Porque vamos a tener el cementerio solo para nosotros. ¿Salí? Sí. Escucha, estamos listos aquí. Muy bien, chico. Feliz cacería. Última chance para unirte. Sí, bien. A menos que haya escalera mecánica, creo que paso. <risa> bien. Nos vemos. ¡Hey, Nate. Sí. Solo. Uh, solo tráeme algo brillante, ¿quieres? Ese es el plan. Bien. Vayamos a saludar al capitán Avery, ¿sí? Una catedral escocesa. Es un lugar extraño para enterrar un tesoro, ¿no? No realmente. Quiero decir, para cuando Avery llegó aquí, este lugar ya estaba abandonado. Supongo que es cierto. Además, con esa recompensa por su cabeza, era un buen lugar para esconderse. Entonces, ¿qué pasó entre tú y Ray? No pude lidiar con él. Y estoy seguro de que se había hartado de mí. Aún estaba tratando de aceptar tu muerte y su frustración ante no poder encontrar el tesoro. Bien, creo que ya estaba dispuesto a matarme para cuando me fui. Sí, intento no hacerlo. O sea, ¿Me escucha? Es despiadado, es decir, aún más que cuando nos unimos a él. Es una larga caída. Sí debemos encontrar otra forma de bajar. ¿Esto debería aguantar? Buena idea. ¿Qué demonios es esto? Es un equipo de excavación. Shoreline. ¿Qué? Mira. Creí que estaban cerca de la catedral. ¡Oh, ¡Mierda, ¡Agátate! No, no. contigo! Bien. Estamos bien. Sí. Me gustan conocerlos, shoreline. Parece que nos esperaban. Y que están buscando lejos de la catedral. Lo que significa que debemos llegar a ese cementerio. Exacto. ¿Por qué no buscaron más allá de la catedral? Bien, lo hicimos un poco. Pero este lugar es tan grande que sin saber dónde buscar, es como disparar a ciegas. O hacer explotar cosas a ciegas. Los monjes tenían varias zonas residenciales. La principal era el cementerio, claro. Ubicación, ubicación, ubicación. Más equipo de Shoreline. Al menos no hay gente de Shoreline. Tal vez tengamos suerte y terminen suicidándose. Ahora, ¿qué apuestas...? Ajá. Dinamita. Ey, ten cuidado con eso, ¿eh? abrir la puerta eso fue muy ruidoso espero que no nos hayan oído con suerte nos mezclamos con las otras explosiones mira se puede subir desde el techo pero no llegamos con un impulso bien buscamos algo en lo que trepar sí para ese edificio. Eso es. Toma eso, puerta. Eres bueno con eso. Hice estallar muchas cosas a lo largo de los años. Nada por aquí. Otra baja más Sabemos que andas por ahí Salgamos aquí antes de que alguien venga a revisar. Eso es. Vamos, sigamos. Lo tengo. Oh, cuidado. Estoy bien. Sígueme. Puedo engancharme. Eso es. Bien, ¿crees que puedes hacerlo? ¿De qué hablas? Yo te enseñé a hacer eso. Listo. ¿Lo ves? Eso fue torpe. ¡Sam! ¡Hay una escalera fuera de alcance! Bien, espera. Voy hacia <tose> ahí. Muy bien, allí está, el dormitorio de los monjes. Está a una corta distancia. Ah, no llames a la mala suerte. ¡Abajo! poco! ¡Ah! Uh, de... <risa> bien. Eso es divertido. ¿Aquí <risa> esto todo el día? Vas a donde te lleva el dinero. ¡Qué frío! Se pondrá más frío. Iré a mear mientras educas a nuestro pueblo. ¿Y qué sucedió después de no. cuando se acabó el dinero? Bueno, no hay trabajo para quedarnos. ¿Y el general? No duró ni una noche. Tú con el de la izquierda, <risa> yo con los el de la derecha. despiadados. Como dice Nadine, los negocios son negocios. Lo que sea que nos dé más acción, podría ser un golpe de estado. Ni me lo digas. Es lo mejor que eso amigo. terminaron de preparar el sitio el cementerio está listo <risa> para la visita del recatón no pierden tiempo, ¿cierto? la jefa quiere resultados y los quiere ahora ¿encontraron algo? escuché que descubrieron algunas cosas Oh! 专业 oh. ...al otro lado de esas paredes. Hacia abajo. ¿Qué te cachón idiota. Tranquilo, hermano. Casi pierdo un brazo. Solo para ser criticado más por las Genial. Debería golpearlo. Ese tipo lidera... Sigamos avanzando. ¿Así que, esto estuviste haciendo todos estos años? ¿Saltando entre ruinas? Sí, eso, y recibiendo disparos. ¿Explosiones? Golpes, patadas. Está bien, está bien, entiendo. Puñaladas, drogas. ¿Listo para esto? <risa> ¡Logré aterrizar! ¡Hey! Dame una mano. dormitorio de San Dimas, donde supuestamente descansa Henry Avery. <risa> Busquemos esa tumba. ¡Hey, Nathan! ¡Mira esto! ¡Esta tiene un par de alfanjes! Como con el pergamino de la cruz. Pero las fechas están mal. Bien, una menos y... quedan un montón más. Bien, alfanjes cruzados, calavera y huesos cruzados. Y las fechas, 1659 a 1699. Encontramos una tumba con las tres cosas, y entonces sí. Parece que Rafe ya estuvo cavando. Ah, genial. Lo bueno es que no tiene idea de qué está buscando. No. Sí, bueno, las espadas coinciden Y el año también. Sam, ven aquí. ¿Qué encontraste? Mira, Benjamin Plutchman. El alias de Avery. Esta calavera se ve extraña. Como si no fuese parte de la piedra. Bueno, lo raro es que no es el sello de Avery. Ah, sí, la calavera debería estar... Perfil. ...de perfil. izquierda El ladrón penitente. Gestas a la derecha. El ladrón imbécil. <risa> a Avery sí que le gustaba Sandimas, ¿eh? Bien, Avery se creía un buen ladrón, ¿verdad? Solo saqueaba y asesinaba a los paganos no británicos. <risa> Supongo que eso calificaba como bueno en ese entonces. <risa> Bastante bueno. ¿Es una puerta? Parece una puerta. Pero no veo cómo abrirla. ¿Qué, qué son estos símbolos de estrella? Ah, una especie de lámpara. ¡Hey, chimenea! Dame tu encendedor. Eso hirió mis sentimientos. No tanto como tus pulmones. Gracias, Padre Dafi. Vaya, mira eso. Uh -huh. <risa> Parece una constelación. Sí. Es Libra. La balanza de la justicia. Es una elección interesante para un grupo de piratas. Ah. Ábrete, César. Tesoro equivocado te <risa> Linda vista, pero no hay tesoro No, pero... ¿ves aquellas cruces? Uh, sí uh, ¿Es eso una cueva? Justo abajo Sí, creo que Avery intenta mostrarnos el camino uh, Pero hay un problema Regresar hacia allí significa volver hacia la catedral Y de vuelta, Rafe Mierda Bien, no lo vamos a esperar Mierda Abrieron la puerta ahí arriba Eso es bueno, porque debemos ir hacia allí Bien, sígueme ¡Están por aquí! What do you haber salido mejor ah, seguimos respirando es suficiente abramos esa puerta ¿estás listo? Esperaba encontrar el tesoro ahí atrás, pero ya sabes, nunca es tan fácil, ¿verdad? No en mi experiencia. Justo debajo de esa cruz. Ahí quiere Avery que vayamos. Bien, lo que Avery quiere, lo consigue. Muchacho, ¿cómo va todo? Hey, Sally, estamos siguiendo el rastro, pero el... El tesoro está más cerca de la catedral de lo que pensamos. Oh, cielos. Entonces, ¿qué necesitan que haga? Mantén encendidos esos motores. Regresaremos pronto. De acuerdo. Avísenme. Lo haremos. Patrulla, adelante. Los oigo. Oh. Supongo que no podremos escapar de estos tipos. Sí, y habrá cada vez más a medida que nos acerquemos a la catedral. ¡Hey! ¡Aquí hay algo! ¡Aquí! ¡Vamos! Cielos, esto es pesado. ¿Exactamente qué haces? ¡Te busco! Una forma de subir. Eso aguantará incluso tu peso. ¡Ah! ¡Gracias! ¡Ey! ¡Podemos trepar esto! ¡Voy en camino! Ah, ¡Me congelo! Creí que extrañabas el frío. Bien, ahora extraño el calor. Por aquí. Ya veo. Bien hecho. Gracias. No fue tan buena idea, ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! santo cielo, espero que aguante. La cosa de la colina se rompió. Muy bien, aquí vamos. Dios. ¿Estás bien? Sí. Como decía. Sí, sí, sí. Bien, espera. Probablemente en casa, bebiendo chocolate. ¿Qué tienes? ¿Cinco años? Dime que no querrías un poco de chocolate caliente ahora. Bien, es decir, sí. Exacto. Justo allí. No hay un camino en la colina. Regresemos tierra adentro. Eso suena bien. ¡Ugh! Oh! ¡Tenemos una baja por aquí! ¡Sabemos que andas por ahí! ¿Qué fue eso? ¡Ey, me escuchas! ¿A dónde fuiste? Tengo un mal presentimiento. Bien, está despejado. Espero que no quede ningún idiota. Sí. Hey, cuidado. ¿Sabes qué... ¿Qué por aquí. Las cosas que parecen resistentes, no muy resistente. Ey, ten mucho cuidado sobre esas. Estamos a punto de entrar a la cueva. ¿La cueva? Sí, perderemos contacto por un tiempo. No te preocupes. Bien. Dejaré la luz encendida para ustedes. Muy bien. Te llamaré pronto. Ah. <risa> Llegamos. Fue todo un desvío. Veamos qué nos dejó Avery. Vamos, por aquí. Ah, agradezco no haber desayunado mucho. ¿Estatuas terroríficas de sandimas? Sí. ¿Escaleras talladas? Sí. Nathan, ya podemos decir que estamos en una cueva pirata. Ven aquí. Mira esto. Es pegajoso. Hay una palanca aquí o algo. Bueno, tira, tira de ella. ¿Y si es una trampa? Ya está, Semona. Que es lo peor que podría pasar? ¿A ¿perder mi mano? Te daré un lindo Garfio. Tira de ella. Lindo Garfio. Bien, aquí vamos. ¿En serio? Decoración interesante. Aquellos que sean dignos les aguarda el paraíso. Aquellos que sean indignos un destino lúgubre. Bueno, supongo que Avery era mejor pirata que poeta. Esto no es de Avery. ¿Qué dices? Mira. Es el pirata de Rhode Island. Thomas Jew. Sí, pero no puede ser. Él, es decir... Sin duda es su sello, pero. Chu murió atacando a la misma flota del tesoro que Avery. Sí, al menos eso nos dicen las historias. Si sí, realmente es la marca de Chu, ¿eso significa que está involucrado en todo esto? ¿Cómo? Es una buena pregunta. ¿Quiénes crees que sean estos tipos? Los que resultaron ser traidores, creo. Creo que Avery o Thomas Chew intentan asustarnos. Qué bueno que somos cazadores de tesoros insensibles. <ríe> Qué bueno. Está bien, aguanta, vamos. Estos puentes claramente no cumplen las normas. Seguro que sí. Las normas, Nada mal. <risa> construyó este lugar con Nate y no, no le encuentro sentido. Ah, yo tampoco. Si Avery intenta ocultar su tesoro, ¿por qué involucrar a otro pirata? Tal vez lo veía como parte de su tripulación. Tal vez le mandó una de esas cruces de San Dimas Sí, y tal vez Hugh se llevó todo el tesoro para él. No digas eso. Bien. Pronto lo averiguaremos. No, no, no, no, no. Bien. No volveremos por aquí. Ah, al menos no caímos en un pozo o algo así. Esto es... elaborado. Se podría decir. Encontré otro interruptor. Bueno, ahora voy a sacar. La... Dios. Esto es un tipo de ¿un desafío. Sí. Algo que este tipo no superó. Hagamos lo mejor. Bien, eso tiene que ser. Averigüémoslo. ¿Averigüémoslo? ¿Vas a usar el interruptor? Oh, no, no. Odiaría quitarte ese privilegio. Por supuesto. Entonces, si era una prueba, ¿qué crees que probaba exactamente? Llenar un balde. Había que saber de Sandimas, a quien apuesto que Avery y los demás de su tripulación conocían. No era una prueba tan difícil. Tal vez no es la única. Bien, supongo que debemos llegar a ese puente roto. Bien, tengo algo para ti aquí arriba. Usa esto para llegar a esos acilleros en la pared de ahí. Buena idea. vaya más lento. Ah, catacumbas. Ah, tiene sentido. Estamos bajo una catedral. Bien. Hey, espera. ¿Qué? Escucha. ¿Algo interesante en los dormitorios? Nada excepto lápidas con inscripciones complejas. ¿Terminaron de excavar por la sala capitular? Sí, señora. Los sitios del noreste están al descubierto. ¿Y qué hay del perímetro sur? Aún no. Nos llevará un día a trasladar la grúa hasta allí. Nadine. Procedan. Mientras desentierren algo sin la grúa. Enviaré algunos hombres de inmediato. Bien. Rafe, ¿tuviste suerte con los manuscritos? ¿Podemos hablar? Manténme al tanto. Sí, señora. ¿Te enteraste? Hallaron un área contigua debajo de la catedral. Ah, sí. ¿La viste? No. ¿Por qué? Porque no quedaba mucho de ella luego de que ellos la hallaran. Mis hombres abusaron un poco de la Sí, dinámica. son unos brutos que destruyen todo a su parte. Pero avanzaron más en dos días de lo que pudimos en meses. ¿Avanzaron? No puedo analizar escombros. Está bien. Está bien. Gracias. Les diré que te avisen antes de tomar cualquier medida drástica. O puedes decirle que esperen hasta que analice las pocas pistas que dejaron intactas. No, no podemos esperar más tiempo. Con todo respeto, en este ámbito tengo algo más de experiencia que tú, Nadine. <risa> ya lo intentamos a tu modo. Mentira. Solo quieres derrumbar este lugar desde que llegamos. ¡No! Yo quería robar esa cruz mucho antes de que apareciera la subasta. La misma subasta donde no estuvieron mis hombres para lidiar con imprevistos. Era la forma más discreta Pero de conseguir de la cruz. Pero seguir mis instintos, te hice caso. Y ahora tenemos competencia. Bueno, no pensé que él aparecería. O quizás solo querías atraerlo. <risa> ¿Qué? ¿Por qué demonios haría eso? Porque crees que lo necesitas. Y tal vez sea cierto. El asunto es... ...que estoy harta de ser sutil. Si el tesoro está aquí, lo encontraremos. Y si no, bueno... ...ya podemos ponerle fin. Hey, No es personal. Por supuesto. Te avisaré si hay novedades. Antes de que hagan volar ese tesoro. O empiecen a besarse. <ríe> Espera. ¿Crees que ella tiene razón? ¿Sobre qué? Sobre que Rave quiera traerte. Mientras no tenga la ventaja, ¿quién le importa? No importa. Deje en mi patio, ah, claro. Espera, tienes un patio? ojalá en una caja en cambio. Definitivamente nos acercamos a la catedral. Veremos qué pasa. Podemos pasar por aquí. Entonces, ¿cómo pasamos? Si este lugar nos estuviera cayendo a pedazos, seguro quedaríamos atrapados de nuevo. Nathan, mira a tu alrededor. ¡Santo cielo! Esto debe haber sido otra prueba, pero se desmoronó hacia el océano. Bien, supongo que ahora la prueba es cómo diablos llegar al otro lado. Se es baja de madera que se ve tan seguro puede funcionar. Vale intentarlo. Que sea ¿Qué? lo que Dios quiera. Le tan alto, no lo lograrás. Estás muy abajo. A este lado le agregaré peso. Lo logré. Muy bien. Sí, un segundo. Encontré algo para agregarle peso a su Sí, sí. Aquí vamos. ¡Ey! buen tiempo en el aire. Ah, bien si la casa del tesoro. Mierda. Listo. Superamos otra prueba. En este momento, preferiría otra trampa mortal. En este momento, espero que estemos cerca del final. ¡Vamos! Bien, se pone un poco dramático con estas estatuas. ¿En serio? ¿Por qué decorar el sitio de entierro de un tesoro? O construir pruebas elaboradas. O nos estamos perdiendo algo, o Avery estaba muy aburrido. Nunca me acostumbraré a esto. Es otra cruz. Al menos esta tiene algunas joyas, ¿no? ¡Ey, no la toques! ¿Pero por qué? Mírala. Es lo único valioso que vimos en esta cueva. Cierto. Esta es otra prueba. Avaricia. Sí. O la falta de ella. Bien, entonces... Tiene que ser las monedas. monedas. ¿Estás seguro? Sí, bastante. Bastante tendrá que bastar. Bien, solo, solo toma una. Avaricia, entendido. ¿Reconoces la forma? Es Madagascar. Mira. Aquella estrella. Es Kings Bay. Así es. Hijo de perra. Se está burlando. ¿De qué hablas? Avery se burla de nosotros. Se supone que era aquí, así que, ¿dónde está el tesoro? Eh? Es decir, Kingsley, genial. Luego, ¿qué sigue? ¿El polo norte? ¿El espacio? Nathan. Aquellos que sean dignos. Les aguarda el paraíso. Él estaba reclutando. ¿Quién reclutaba? Avery estaba reclutando. ¿Reclutando para qué? ¡Ah! Oh mierda! Caballeros, sí que son ruidosos. Las armas al suelo. Despacio. Todavía te debo de la última vez. ¿Arrojarme por una ventana no te alcanzó? <risa> mm. Rafe. Rafe, responde. Estoy en el cementerio. Nadine estuvieron aquí. Sí, los tengo delante de mí. ¿Qué? ¿Dónde estás? Regresa a la catedral. Sigue los pozos. Voy en camino. Y por el amor de Dios, no les dispares. Más vale que te apures. Kings Bay. Sí, pero... ¿Dónde en Kings Bay? Necesitarás esa cruz para saberlo, pero... Solo hay dos personas que saben cómo usarla. Déjame adivinar, ustedes. Ah, si confías más en Rey, vas a tener que esperar sentada. Lo siento, chicos. No vine a negociar. Tráeme el crucifijo. No es un crucifijo. ¿Qué? Bueno, técnicamente, un crucifijo es una cruz que... Bueno, no importa. ¡No la toques! <risa> you ¡Salir! desastre y desbarajura. Good morning. La historia, la versión corta. Sácanos de aquí. Sí, me imaginé. Aguanten. ¡Sabu un tirador! ¡Destruyenlo! ¡A cubierto! abajo. ¡Mierda! pasar en tres cerca, ¿no? Le dispararon a mi maldito avión, Nate. Estamos bien, gracias. ¿Qué tan rápido podemos estar en Madagascar? Ningún tesoro, ¿eh? Aún no. No sé de qué estás hablando. Mira, somos ricos. Dios, supongo que es algo. ¿Y crees que el resto está en Madagascar? Había una habitación allí con un mapa gigante de Madagascar en el piso. Sí, tal vez esté allí. Esto me suena como una búsqueda sin sentido, chico. El tesoro nunca estuvo en Escocia, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál era el punto de todo eso, eh? De la cruz, de San... Mira, Mientras... es como dije antes. Creo que Avery estaba reclutando gente. La cruz era una invitación, las cuevas eran solo algún tipo de iniciación. No, todos pasamos, ¿eh? Qué bien, Víctor. Ahora tendremos parches de ojo y loros. No entiendo. ¿Por qué se tomarían tanta molestia solo para deshacerse de la gente? Para poder protegerse. Mira, Avery era el hombre más buscado del mundo en ese momento. Tenía que enlistar gente en la que confiar para mantener sus tesoros en secreto. ¿Por qué dices sus tesoros? Eh, solo piensa en esto. Thomas Jew era un pirata exitoso por mérito propio. ¿Qué, ¿Qué provecho podría sacar de asociarse con Avery? Creo que Avery envió cruces solo a los otros piratas tan adinerados como él. ¿Qué tal si reunieron y ocultaron todos sus tesoros juntos? Eso haría que el botín Gunsway pareciera insignificante. ¡Exacto! <risa> oh, santo cielo! Bien, ¿a qué punto exacto de Madagascar nos dirigimos? Kings Bay era un viejo refugio pirata en la época de Avery. Lo conozco bien, el lugar es grande. ¿Y ¿Algo más específico? Bueno, esa habitación del mapa toda desmoronada. Ya sabes. <risa> ¿Qué es tan gracioso? La gente que sobrevivió a las cuevas, los reclutas. ¿Con qué cosa se quedarían? Hay un volcán en esto. Si hay un volcán cerca de Kings Bay, será mejor apresurarnos.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 Jameson me está llamando. Ok. Te amo. También yo.